Saludos colegas en América Latina y el Caribe. Eh, yo soy Mariana Paricio, co-coordinadora del Grupo de Trabajo Estudios sobre Estados Unidos. Bueno, este grupo eh, ya tiene larga data, se creó en 2004, en estos 18 años hemos desarrollado múltiples actividades que incluyen la publicación de seis libros propios y otro te, otros tres en asociación con diferentes instituciones académicas. Se han organizado diversas reuniones en 12 países, tanto en las asambleas como en la conferencia de CLACSO, este año fue eh, en la Ciudad de México, en la UNAM, y en diversos congresos como la Asociación Latinoamericana de Sociología y el Latin American Studies Association, entre otros. Eh, en este periodo que cerramos, eh, tenemos un total de 31 miembros, 13 mujeres y 18 hombres, de 8 países, de los cuales 12 de sus integrantes provienen de países prioritarios. Las investigaciones del grupo de trabajo eh, en este último periodo, pero también que tienen una historia ya de 18 años, partieron de una hipótesis cada vez más aceptada en los medios académicos y políticos. Estados Unidos entra en una fase histórica que puede calificarse como crisis de hegemonía. Justo, ese fue el primer, el primer libro, el nombre, eh, en el 2007. En este tiempo... Hemos eh, desarrollado diversas actividades eh, y algunas publicaciones, entre las que destaca eh, un libro co-coordinado con Leandro Morgenfeld y las que les habla eh, con título legado de Trump en un mundo en crisis, eh, publicado por Claxo y Siglo XXI Editores. De hecho, pueden encontrarlo ustedes en Acceso Libre a la Biblioteca de Claxo. Y también realizamos eh, diversos boletines que también pueden encontrar la página oficial de Claxo, eh, tomando en consideración tres líneas en eh, las cuales se desarrollan ya del GT1 es la política interna en Estados Unidos en términos sociales, económicos y políticos, la proyección que tiene Estados Unidos hacia la región, hacia América Latina y el Caribe, y por lo tanto también la correlación de fuerza eh, por la presencia de la República Popular China. Y por otro lado también eh, se desarrolla eh, cuestiones sobre la crisis de hegemonía en Estados Unidos. Este fue justo uh, la situación interna e internacional, uh, un número especial en la revista Antropos, eh, coordinada por Sonia Wiener y la que le habla, eh, el nombre tiene por título Estados Unidos, situación interna e internacional en torno a las elecciones y la pandemia. Sin más, eh, todos los boletines eh, que pueden encontrar... La presencia y el estudio y la importancia y la relevancia de comprender a Estados Unidos desde nuestra región es cada vez más eh, relevante. Eh, veamos qué nos llega con las elecciones intermedias en este noviembre y, por supuesto, a seguir la campaña ya para las próximas elecciones en Estados Unidos eh, en este periodo. Eh, también además de estudiar la crisis de hegemonía, comprendimos qué significaba en términos de administración y de proyección internacional el gobierno de la administración Donald Trump, todo para indicar que será el nuevo candidato o nuevamente al partido republicano para las próximas elecciones, por lo tanto nuestro trabajo tiene que ver de nuevo comprender a Estados Unidos de forma interna y también la proyección hasta en la región de América Latina y el Caribe.